Bienvenidos a un nuevo video, en este caso estamos completando el formulario de Trovo 500 para la monetización, en el cual si llegas hasta las 5.000 gemas, los 50 dólares en tu canal, ya podés retirar el dinero para tu cuenta de PayPal o cuenta de tu banco. Te explico cómo llenarlo y si este video es muy apoyado también para la gente de Argentina y Latam, les voy a hacer un segundo video con la página Airtiem donde vos te recomiendo utilizarla, porque ahí podés fondear tus dólares y ganar mucho más que... Sacándolo directamente a tu cuenta. Así que, bueno, ya saben, un like, un comentario y compartir el video que me ayuda muchísimo. Vamos con el video. Lo primero que hay que hacer es ir a tu propio canal, ¿sí? a tu perfil. Le dejo el mío en la descripción o en un comentario fijado. Eh, si gustan seguirme, me ayudan un montón estamos en los 625 seguidores y vamos por los 1000 a ver si terminamos este 2021 con todo bien una vez en su perfil hacen clic en su fotografía van a ir a creador estudio vamos a ir a la sección monetizar y directamente se va a abrir este campo de eh, para llenar no bien qué pasa esto cómo logramos esto claro en, les, en la sección ganancias si ¿sí? ustedes tienen que tener si ¿sí? en total 5.000 gemas o más, que es lo mínimo que te, ellos te piden que vos tengas en tu cuenta. En este caso yo tengo unas 7.000, podrán ver acá abajo que dice 7.800, ¿sí? Estas que dicen acá canjeables es que se van trasladando de un lado a otro para que vos las puedas utilizar. Por ejemplo, si quiero comprar elixir en la plataforma, ¿sí? Que serían como los bits en la violeta, ¿no? Y poder donarlo o hacer mini sorteos, que también se puede. Bien, en mi caso le voy a poner canjear tu recompensa en efectivo que hay que hacer primero. Como nos indica acá dice parece que ahí no has completado el proceso de monetización. ¿Por qué no lo hice? Porque quería hacerlo en un video para ustedes y eh, vayamos paso a paso. Bien. Pero el proceso de monetización de monetización antes de que puedas leer tus siguiente a tus siguientes cuentas. Lo puedes realizar a cuenta bancaria, un banco, tu papá, tu mamá o propia cuenta PayPal, cuenta bancaria internacional y si no puedes elegir cambiar y elegir, como recién dijimos. Bien. Le damos clic acá en verde porque esto no aparece en verde hasta que no tenés esa cantidad de gemas y empezás a llenar los campos si ¿sí? este caso yo lo que voy a hacer es dejarles a ustedes esto para que lo vean para que el día de mañana que cuando tengan ya esas gemas este sepan qué colocar y obviamente taparé por una cuestión de, de privacidad los campos llenados bien bien les recuerdo si son menores o sea si son de 16 años o menores, les recomiendo que estos datos los llenen sus padres. ¿Por qué? Porque ellos van a estar enterados, ¿sí? Cuando llegue ciertas transferencias a las cuentas. Entonces los va a ayudar muchísimo que un adulto, eh, perdón, los va a ayudar a ustedes mucho mejor que un adulto sepa este tipo de cosas. ¿Por qué? No se olviden que todo esto es internacional, ¿sí? Y si encuentran alguna cosa irregular, algo irregular, le van a cancelar el dinero y va a quedar en la cuenta y no lo van a poder sacar. Les aviso. Como advertencia personal. ¿Sí? Bien. Esto que nos marca en rojo son eh, datos que hay que sí o sí colocarlos. Bien. Como pueden ver, coloqué. Certifico que tengo más de 18 años o que tengo más de 16 y tengo consentimiento de mis padres. Esto, por favor, hágalo con consentimiento de sus padres. Perdón. Acepto los acuerdos. Perfecto. Aplicamos. Bien. Una vez que nos dé el ok que esté todo correcto, lo que vamos a hacer es eh, tres pasos más, ¿sí? Eh, lo que nos va a estar haciendo es confirmar los datos recientes, agregar una, un método de pago, ¿sí? Donde recibiremos nuestro dinero, y por último, el formulario de impuestos, que es totalmente necesario que presten atención al video antes de colocar algo en el formulario. No se adelanten, por favor. ¿Por qué les digo esto? Porque en el formulario... Hay ítems que son solo para empresas. Y como está en inglés, muchas veces cometen el error de colocar eso. Y cuando quieren sacar el dinero, les cobran una comisión increíble. Así que por favor, presten mucha atención al video. Bien, continúe. Perfecto. Acá lo que nos va a, nos va a aparecer, perdón. Verificar que eres tú. O sea, nos va a mandar un código a donde digamos el mail o el número de teléfono. Eso ya es depende de ustedes cómo tengan confiada la cuenta. Perfecto. En mi caso le voy a pedir que me envíe un código al teléfono que es mucho más rápido. Bien, esperamos el código. Se va a enviar un código de texto. Entonces voy a revisar mi casilla de mensajes de texto. Estoy esperando. Perfecto. Ahí llegó. Bien. Obviamente ustedes no van a ver los datos. Recuerden que por una cuestión de privacidad no lo van a estar viendo. Bien. Hemos verificado el teléfono, hemos corroborado que somos nosotros y empezamos a completar el formulario en el cual hay que tener súper, súper atención. Bien, como pueden ver, al comienzo está marcado desde un inicio company, o sea, compañía, o sea, empresa. Vamos a colocar individual, ¿sí? Se va a desplegar contacto de email, nuevamente nos va a pedir el teléfono, vamos a confirmar el teléfono, ¿sí? El nombre, por supuesto. Este y todo lo que anterior pusimos, eh, anteriormente pusimos, colocamos, ya se va a colocar de nuevo. Bien. Si está todo ok, revisen. Si quieren colocar la fecha de nacimiento, háganlo mucho mejor. En mi caso, vamos a ver. Voy a tratar de llenar los espacios con algo negro, algo para que realmente no tape todo. sí Y ustedes pueden apreciar cómo es llenar el formulario. Bien. Igualmente, si ustedes quieren pedir la ayuda a un adulto, mucho mejor. En mi caso, ¿por qué hago este video? Porque muchas personas, las que me ven en mi, en mi stream de, de Trobo, son menores. Entonces, no quiero que cometan el error de este, no poder sacar dinero o eh, tengan inconvenientes con las comisiones y, bueno, eh, reciban mucho menos de lo que han generado. Bien. Corroboramos esto, que está individual, el mail, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En mi caso, está todo perfecto. Voy a darle next. ¿Estamos grabando? Sí. Bien, por las dudas. No sé por qué me vuelvo a pedir esto. Bien. Ojalá viviese en Andorra. Bien. Le damos next. Confirmamos el dato. Vamos al paso número 2 que es PayPal Method, el método de pago. Le voy a colocar PayPal, que es mundialmente conocido, y que sea en dólares. Si, ¿Sí? esperen que. Euro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. USD es la abreviación de dólares. Perfecto. El mail, el mismo. Y acá te va a pedir tu nombre. Vamos a poner mi nombre y segundo y el apellido perfecto pa, pa, pa, pa, pa. todo esto en inglés muy raro que lo dejen traducir así que bueno tengan cuidado Le damos que estamos de acuerdo con los términos y continuamos acá vamos a ir al paso número 3 qué es este paso es las tasas es un formulario de tasas por lo general te dice aquí si ¿sí? hay un link para ir a un cuestionario ir este, llenándolo y contestando y te van a decir bueno cuál deberías poner bien este a ver voy a colocar traducir por las dudas capaz que ya lo arreglaron no ves no los formularios y ciertas algunas eh, cosas de como por ejemplo legales eh, no traduce lo que es trobo lo deja tal cual como está bien para ir más más al tema ustedes deben colocar el primer paso. Deben colocar el número 1. dice W8B larga E N. Esa es la tasa que ustedes tienen que colocar. Son personas individuales. Son un streamer pequeño como yo. Que no tienen empresas. Y que no pertenecen a nada de Estados Unidos. ¿no? Están fuera de Estados Unidos. Pusimos. Le damos que sí. Que estamos de acuerdo. Ahí está. Que estamos que sí. Y acá si no me equivoco es esto. ¿Sí? No se olviden de colocar el nombre completo como lo pusimos al principio. Es una firma digital, esto, chicos. Así que no se olviden. Bien. Y se lo enviamos. Continuamos. Bien. Nos va a volver a desplegar. ¿sí? Donde deberemos volver a colocar nuestros datos. ¿Por qué nos piden tantas veces colocar nuestros datos? Por una cuestión de que nosotros tengamos. ¿Sí? realmente colocado bien todos nuestros datos ah, no se olviden que esto es dinero esto es plata vamos a volver a colocar todo si ¿sí? estos pasos yo voy a tratar de hacerlo más rápido en el vídeo para que no se aburran si ¿sí? igualmente ya saben pueden pasarse por mis streams sin problema a consultarme lo que necesiten nosotros también tenemos nuestro propio Discord, nuestro servidor donde estamos todos los pequeños streamers, donde nos ayudamos habitualmente día a día, nos sacamos dudas, este, todas novedades sobre el día a día. Tenemos también un grupo de apoyo en el cual, si vos querés llegar al partner rápidamente y necesitas el apoyo de gente, porque sos nuevo, metete en el Discord. También tenemos un grupo de WhatsApp. Sos bienvenido este, desde cualquier país, de cualquier país del mundo, no hay ningún problema. Bien. Continuamos con esta carga. El país de nuevo. En este apartado deben colocar exactamente igual como lo colocaron anteriormente. Recuerden, todos los pasos que ustedes van colocando, saquen una foto, una captura y vayan colocando exactamente lo mismo. Si no, no les va a dar el OK. Bien. Continuamos. Aquí, en esta sección, tenés identificación personal si sos de Estados Unidos y si no, la de abajo si sos extranjero, o sos fuera de Estados Unidos. La clave o oh, identificación numérica personal, por ejemplo, en Argentina, es el número de quit. Bien, Bien. en este paso, lo que nos está mencionando es que certificamos que nuestro país tiene un convenio con Estados Unidos. En este caso, nuestro país Argentina no figura en la en los tratados. ¿Sí? En, la, en este caso, Argentina no figura en los tratados internacionales. Así que, en este caso, debemos continuar. Perfecto. Acá nos vamos a ver con un pequeño review, un pequeño repaso de todos los datos que fuimos dando. Si quieren, pueden tomar capturas, este, como siempre se los digo, sobre lo que han colocado. Perfecto. Y continuamos. Acá nos va a estar indicando ciertos puntos que tenemos que ir dándole clic en la palomita de OK. En este campo es confirmar exactamente lo que dijimos anteriormente. Recuerden completar exactamente igual que las veces anteriores Vamos a poner nuestro correo y listo Bien, esto es como una certificación, como aceptar todo lo que ya nos están diciendo Continuamos Una vez realizado esto Tendremos el formulario completado Esta sección es muy muy sencilla Solamente deben hacer paso a paso sin ningún inconveniente como pueden ver luego que esté aceptado todo esto luego que esté aceptado el formulario le dan intercambiar o canjear a recompensa en efectivo y les va a aparecer este apartado sí que deben tener en su cuenta para poder pedir el dinero no para poder los 50 dólares tiene que tener las 5.000 gemas 80 dólares, 8000 gemas, etcétera, ¿sí? Este es el apartado directamente que ustedes pueden canjear. En mi caso todavía mis ganancias continúan en subtotal, ¿sí? Están en el lado izquierdo, ¿sí? Tienen que trasladarse al lado derecho y ya sería parte de mi cuenta en la cual puedo utilizar. ¿Qué pasa? Como hubo donaciones, ¿sí? En mi canal, como hubo este, ganancias durante el mes que todavía no se trasladaron. ¿Por qué? Porque son de estos días, de esta semana. Recuerden que todas este, estas gemas se trasladan a tu cuenta en unos 3 mmm, o 4 días aproximadamente, tarda un poquito, bien. Bueno amigos, espero que el video les sirva, por favor surgíbanse, compártalo y dejen un like. En el comentario fijado les voy a estar dejando 5 códigos de referido para todos los que estén por empezar en Trobo. Antes de comenzar en Trovo no se olviden de colocar un código de referido para ganar sus primeras mil gemas, sería los primeros 10 dólares. Si no sabes bien cómo es el tema de los referidos, te dejo un enlace para que vayas a ver el video que justamente explicamos qué es los referidos en drobo. Sin más, muchas gracias por ver el video, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.